Estamos en este rinconcito, me encanta cuando las cosas tienen su propio espíritu, cuando se nombran, cuando se imponen, cuando toman, cobran vida, me encanta. Y esto la verdad es que, por lo menos para mí, fue impensado. Ni siquiera recuerdo cómo surgió esto de ponernos a, a grabar, eh, que Fernanda me, me leyera consultas, que se instalara este rinconcito de las consultas. Así que bueno... Te escucho Linda, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Natalia acá pregunta, eh, ¿cómo puede hacer para tener más confianza en la pareja y construir una familia juntos? ¿Qué tendría que leer o qué hacer? Eh, eh, yo estoy enamorada de la recapitulación, que es ese método que muchos aquí presentes practican. A la mañana mando una consigna a cada uno de los que hacen recapitulación y los este, invito a que me lleven a un lugar, un lugar determinado de la infancia. Y esa anécdota que me están contando, contame de tu cumpleaños de los siete años, esa anécdota puede, esa foto que yo les pido que me muestren, esa foto en metáfora, ¿no? eh, puede permitirnos ver un personaje o un aspecto que no se veía. En esa foto de tu cumpleaños de los siete al que me llevas, podemos ver a, ¿y ese tío quién es? Y resulta que es un personaje a quien hoy estás imitando. ¿Quién era desconfiado en tu niñez? ¿Cómo hago para tener confianza en mi pareja? Decís. ¿Quién no confiaba en tu niñez? ¿Cómo era la relación entre tus padres? Eh, hablando de confianza. ¿Cómo era el amor entre ellos? ¿Cómo era... Eh, eh, ¿Estaba instalada la traición en, en el hogar? Eh, los celos, la desconfianza. Bueno, yo te invito a que busques en ese lugar. Y, y también, y en paralelo, si, si quieres trabajar, ¿con qué puedo trabajar? Dijiste, trabaja con Byron Katie, con el, el quinto acuerdo de los toltecas, de Miguel Ruiz. Eh, no creerte tanto, porque las personas celosas... Que, que no tienen confianza en el otro hacen ajustes necesarios en la realidad tal como dice el curso ajustan lo que creen ver verás lo que quieras ver dice el curso de milagros verás lo que quieras ver entonces para mí que él y ahí entras en el mundo de las fantasías que te llevan al infierno así que creo haberte recomendado algunas técnicas tres como mínimo Silvia Freire con recapitulación, Byron, Katie y los toltecas, el quinto acuerdo que es no te creas, sé escéptico.